hola, ¿cómo estáis? Con este módulo vais a saber si sois de cronotipo nocturno o de cronotipo diurno. Por ejemplo, eh, hay personas que durante la carrera o cuando estudiaban elegían estudiar por el día. Sin embargo, seguro que recordáis otros compañeros vuestros que lo que hacían era estudiar por la noche. Esto es una característica clara que define muy bien lo que es un cronotipo matutino o un cronotipo nocturno. Pero de igual manera, a lo largo de la vida hay personas que eligen aquellas actividades que requieren un esfuerzo más por la mañana y otros prefieren la tarde o la noche. Esto que parece algo tan natural nos diferencia, nos diferencia a todos tanto que incluso puede ser un problema en relaciones de pareja. Porque claro, si tú estás casado o vives con tu pareja y resulta que cuando él se acuesta tú te levantas o cuando tú tienes... Toda la, por la noche a lo mejor toda la, la, la actitud de, de divertirte o de salir y tu pareja lo que quieres ir a la cama pues te puedes encontrar con, con una situación que cuando se repite produce problemas y como esto pues muchas cosas en la vida En definitiva el cronotipo matutino es aquel, como hemos dicho, que elige la mañana suele ser más frecuente entre las mujeres y también suele asociarse con una persona más metódica, más organizada. Sin embargo, la persona vespertina eh, suele ser más frecuente entre los hombres y suele asociarse con personas más creativas, personas más filosóficas, etc. Pero entre medias hay una gran cantidad de la población que es indefinida. O sea, que si pudiéramos clasificar la población española, por ejemplo, sabemos que más o menos hay un 20% de cronotipo nocturno otro 20% de cronotipo diurno y un 60% hablaríamos de personas indefinidas, es decir que pueden elegir la mañana para unas actividades, la tarde para otras no llegan al extremo o que a lo largo de la vida van cambiando porque por ejemplo la persona con la edad suele hacerse más matutina y nos podemos encontrar personas que eran cronotipo nocturno, por ejemplo, como en mi caso, y con la edad me he ido haciendo cronotipo indefinido, porque tiendo ya a la matutinidad. ¿Cómo se calcula el cronotipo? Bueno, pues hay eh, muchas formas, unas que son más sensibles a otras, pero sí que sabemos, por ejemplo, del cuestionario de Horne y Osberg, de los años 70, que es una serie de preguntas que te van diciendo a qué hora elegirías tú si fueras a jugar al tenis si fueras a estudiar a qué hora te acostarías necesitas despertador etcétera que lo podéis encontrar en internet y también tenemos un eh, cuestionario que es mucho más objetivo que sería el cuestionario de Múnich y que se calcula de esta manera que ponemos en esta diapositiva es decir por ejemplo, si tú te acuestas a medianoche, a las 12 de la noche, y te levantas a las 8 de la mañana, pues eh, lo que hacemos es esas 8 horas de diferencia entre las 12 y las 8 las dividimos por 2, que serían 4, y se lo sumamos al centro, a, la, a la hora de la noche, por ejemplo, serían 4, sería el centro del sueño. ¿Qué sabemos con esto? Pues con esto te podemos clasificar. Por ejemplo, esta niña, que es mi hija, sabemos que es matutina porque su centro del sueño eh, me sale entre las una y las dos y media de la, me de, de la noche. Sin embargo, tenemos personas que su centro del sueño es después de las 7 de la mañana, con lo cual, si viven en una sociedad como la que vivimos, matutina, eh, se despiertan a la hora en la que están eh, con el máximo eh, sueño y el máximo sueño más profundo. No bueno, sabemos que el cronotipo ser ser nocturno o ser diurno tiene un componente genético importante y de esto hablaremos posteriormente. Pero sí deciros que eh, hay, el, el grupo de Richard Saxena ha realizado un GWAS, un Genome white Association Study, y lo que ha eh, caracterizado son aquellos genes que definen que tú seas nocturno o que seas diurno. Pero la pregunta es. Ser nocturno se acompaña con mayor riesgo metabólico, o sea, hay más problemas de enfermedad por ser de cronotipo nocturno. Para contestar a esta pregunta hemos hecho un estudio en 2.200 personas eh, junto con Beatriz Vera y eh, lo que hemos visto es que efectivamente en personas sanas eh, de, la, de la región mediterránea, de la región de Murcia, pues nos encontramos que aquellas personas que son más nocturnas pues tienen más riesgo metabólico, por ejemplo vemos que tienen un score mayor de síndrome metabólico que presentan un mayor OMA, es decir una mayor resistencia a la insulina tienen triglicéridos más altos, presentan menor HDL, mayor VLDL y un mayor perímetro de cadera, en definitiva es verdad que tienen más riesgo metabólico Este estudio se ha hecho en personas entre 18 y 65 años de edad tanto en hombres como en mujeres. Pero cuando queremos ver por qué, por qué tienen mayor riesgo metabólico, hemos visto que ese riesgo no está asociado a su genética. Es decir, ser cronotipo nocturno sí que, o diurno sí que tiene que ver con la genética. Sin embargo, que el cronotipo nocturno se asocie con riesgo depende de los hábitos y eso es positivo porque si se evitan esos hábitos, a pesar de ser nocturno, podemos evitar el riesgo. Y ¿Cuáles son los hábitos que nos encontramos entre el cronotipo nocturno principalmente? Por ejemplo, vemos que en general la gente nocturna tiene más conductas obesogénicas, es decir, ahora veremos que tienen conductas que hacen engordar, también disminuye la actividad física, eh, suelen estar más horas sentados al día, eh, también tienen peores hábitos dietéticos, el horario de comida se hace más tarde y también eh, suelen fumar más y beber más alcohol. Y si nos vamos ya a, a definir cuáles son las conductas que hacen engordar, eh, muchas de ellas están eh, relacionadas con la desinhibición. ¿Y qué es la desinhibición? Es el descontrol con la comida. Es decir, la incapacidad de controlar cuando tienes alimentos a la vista. En este caso, por ejemplo, vemos que el cronotipo vespertino suele tomar mayor tamaño de porción en general de cualquier plato. También tienen más probabilidad de repetir plato, es decir, no se quedan saciados. Eh, suelen comer a veces directamente del paquete por las noches, es algo como que no quiero eh, darme cuenta de que estoy comiendo. Y también vemos que mmm, suelen ponerse, eh, se suelen estresar cuando están a dieta y también eh, suelen tener descontrol por ciertos alimentos, por ejemplo, por dulces, por chocolate, y sobre todo por la noche cuando vienen ya cansados del trabajo. También vemos que el tipo de comida que eligen es diferente, por ejemplo, suelen consumir más alimentos ricos en grasa y más bebidas alcohólicas y también suelen comer en sitios que no son la cocina o el comedor, es decir, comen leyendo en la cama, comen viendo la tele, es decir, asocian otras actividades con la comida y esto es una causa de obesidad. Aquí vemos en 100 personas el ritmo de, tempera, perdón, de actividad física y vemos las grandes diferencias que hay entre matutinos, indefinidos y vespertinos. Como vemos en esta diapositiva, los vespertinos en general tienen menos actividad física por la mañana de 8 a 4 de la tarde principalmente y por la tarde tienen prácticamente la misma actividad que los matutinos y que los indefinidos. Pero el problema es que esta menor actividad por la mañana hace que en general se muevan menos. Y así vemos que su acrofase, que es el centro de la actividad física, es mucho más tardío en los vespertinos que en los matutinos, eh, pues aproximadamente una hora eh, y veinte y media más tarde y también vemos que otro marcador de ritmo circadiano, que es el Rayleigh, que lo que está estableciendo es cómo es la estabilidad de la fase, también cambia en el vespertino respecto al matutino. En definitiva, con este módulo hemos aprendido qué cronotipos somos, si somos matutinos y somos vespertinos, o sea que es tu oportunidad de preguntarle a tu pareja y si es vespertino lo mejor que puedes hacer y tú eres matutino es abandonarle. Y además vemos que la persona en general más nocturna eh, tiene un cronotipo que es de mayor riesgo, pero que este riesgo no es genético, luego lo podemos mejorar cambiando nuestros hábitos y además estamos viendo que existe una relación entre el cronotipo y los ritmos eh, circadianos como por ejemplo la actividad física. Para ampliar información no te olvides el libro de los relojes de tu vida que he escrito yo y que por lo tanto es súper bueno. Y en el próximo curso lo que haremos es estudiar la cronodisrupción y su relación con los genes reloj. Es decir, vamos ya a entrar en los fallos en el reloj central que se asocian con cronodisrupción y por tanto con enfermedad.